El reto más importante de la educación hoy es hacer frente a este cambio cultural que comporta la sociedad de la información y la comunicación, es decir, el desafío de educar en el marco de una cultura digital. Se trata de alfabetizar digitalmente, pero esto supone ir más allá. Significa enseñar y aprender con otros, participar en las prácticas sociales y culturales que producirán conocimiento y que hoy se encuentran mediadas de una u otra manera por las tecnologías digitales. Dos son las tendencias de las tecnologías para la enseñanza que pueden relacionarse estrictamente con el aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. La primera son los recursos educativos abiertos. La segunda, los portales que ponen a disposición recursos y entornos virtuales que junto con los espacios de aprendizaje en la, en la web 2.0 marcan una nueva tendencia para la educación. Hablaremos entonces sobre recursos educativos abiertos y tendremos en cuenta estas dimensiones. ¿Quiénes son sus destinatarios? ¿Qué características tienen? ¿Quiénes elaboran los recursos? ¿Cómo se difunden y organizan? ¿De quién es la propiedad de los mismos? Y por último, los distintos usos que podemos darle. Podremos entonces considerar hasta qué punto el uso de recursos educativos abiertos puede mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y los de aprendizaje, apoyar y potenciar la relación educativa, innovar en los métodos y satisfacer las necesidades de aprendizaje personalizado. Desde el comienzo, el portal Ceibal fue pensado como una línea de acción estratégica para poner a disposición una gran variedad de contenidos espacios de interacción y servicios para atender las necesidades didáctico-pedagógicas de los docentes, pero también considerar el requerimiento de información y de aprendizaje de los estudiantes y de la comunidad en general. Como algunos portales educativos, Seibal comparte la filosofía del concepto que subyace en los recursos educativos abiertos. El movimiento de los recursos educativos abiertos, forma parte de una tendencia más general hacia procesos de innovación participativos. Son recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un sitio de dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que permite a otras personas su uso libre o con distintos propósitos diferentes a los que contempló su autor. Se trata de iniciativas que hoy son facilitadas por las tecnologías de la información y la comunicación, ya que estos recursos pueden generarse, almacenarse para ser distribuidos a través de Internet mediante las licencias gratuitas de contenido abierto, que proporcionan a quien lo utiliza la seguridad legal y la posibilidad de reutilizar en base a las 3 C de la web 2.0, colaborar, compartir y comunicar. Hay tres tipos de recursos educativos abiertos. Los contenidos educativos, es decir, cursos, materiales para cursos, módulos de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia, exámenes, compilaciones, publicaciones periódicas, diarios y revistas, etc. Las herramientas, software para apoyar la creación, la difusión, el uso y el mejoramiento de contenidos educativos abiertos, esto incluye herramientas y sistemas para crear contenido, registrar y organizar contenido, gestionar el aprendizaje y desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. Cuando hablamos de recursos de implementación, nos referimos a las licencias de propiedad intelectual que promueven la publicación abierta de materiales, principios de diseño, adaptación y localización de contenido y materiales o técnicas para apoyar el acceso al conocimiento. En el portal se crean objetos de aprendizaje, casa de tesoro, mini quest y web-quest. También se plantean proyectos y recorridos para el aula. Los objetos promueven el uso autónomo tendiente a la personalización educativa y la educación permanente para usuarios escolarizados y no escolarizados. Los Casa Mini y quest facilitan el uso consentido de la red mediante las estrategias de, de búsqueda guiada. Los proyectos planteados a la comunidad favorecen la integración escuela-comunidad y refuerzan los vínculos intergeneracionales. Los recorridos para el aula proporcionan modelos de integración de las tecnologías en el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje es una tecnología instruccional basada en crear componentes o módulos que pueden ser reutilizables según diferentes objetivos, situaciones y entornos de aprendizaje. Plantea una jerarquía composicional de niveles de granularidad que van desde los objetos multimedia y objetos de información, objetos de aprendizaje, hasta conjuntos de contenido educativo más complejos como secciones, unidades, cursos, entre otros. A partir de los objetos de aprendizaje surgen redes, colecciones, cursos, etc. Reutilizables en dos sentidos. Se pueden bajar y cambiar de acuerdo a las necesidades y ser reutilizados en distintas situaciones. Pueden integrar materiales de mayor o menor complejidad que pueden ser utilizados en otros contextos para dar satisfacción a rutas de aprendizaje personalizado. Para la creación de todos los recursos del portal, se usa Excel Learning como software de base que es una herramienta de actor enfocada a crear recursos educativos abiertos en formato hipermedial, que son almacenados en el repositorio y se desarrollan, asegurándose de que cumplan con los cuatro principios básicos del score reutilizables, accesibles, interoperables, durables. Los recursos educativos son elaborados por docentes expertos en el marco curricular y el diseño instruccional. Son catalogados de acuerdo a las áreas de conocimiento de los distintos niveles educativos, según el tipo de recurso, el nivel de dificultad y almacenados para su difusión. Cada una de las licencias Creative Commons tienen diferentes configuraciones que permiten a los autores poder decidir la manera en que su obra va a circular en Internet, agregando libertad para citar, reproducir, Crear obras derivadas y ofrecerlas públicamente bajo diferentes restricciones. Por lo general, quienes crean recursos educativos abiertos permiten que cualquier persona use sus materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y además los comparta con otros. Dependerá de quién los utiliza, las ventajas que podemos encontrar en su uso y la necesidad que puede cubrir. Se cubren las necesidades de personalización del aprendizaje, también la de valorar y analizar habilidades y competencias en el proceso formativo, permiten una mejor organización, planificación y gestión del tiempo y promueven el aprendizaje autónomo. En cuanto al docente, facilita la actualización y reutilización de los contenidos porque puede descargarlo y modificarlo para usarlo favorece la importación y exportación de contenidos entre diferentes sistemas de e-learning, permite crear colaborativamente material didáctico, promueve la aplicación de diferentes metodologías y diseños pedagógicos, masifica el alcance del objeto, ya que permite comparar resultados obtenidos por otro docente cuando se utiliza el objeto elaborado por otro. Porque reutilizar es económicamente ventajoso porque la educación no se puede lograr sin compartir. Hoy se dice que lo importante es la interactividad. Hablamos de interactividad cuando las acciones del usuario producen un cambio o un efecto en el estado o comportamiento del sistema, y a la vez el sistema produce cambios en el estado o conducta del usuario. Lo que es ciertamente interesante es el uso del potencial de interactividad que tiene la red para crear colectivamente, es decir, para gestar la interactividad. En tal sentido, no es que nos conectamos e interactuamos con Internet, sino que nos conectamos a través de Internet. Por eso son las personas las conectadas. Es esta creatividad mutua la que se potencia en ese vínculo. De tal manera que son los saberes conectados los que van a dar lugar a un conocimiento superior que se expresa en lo creado. La cultura hoy es una cultura de la imagen, del sonido, de la expresión, de la experiencia, de la emoción. Pero también es una cultura de la convergencia, de la convergencia de medios y este nuevo universo multimedia que surge a partir de las posibilidades que brinda la digitalización es un universo participativo que demanda nuevas habilidades y con ellas nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de relacionarse con la tecnología y con los otros. Jenky propone observar el caso de YouTube, donde el contenido producido por los usuarios se vuelve visible globalmente. Las comunidades, los individuos, son canales de distribución, pero también fuentes de creación cultural. Esto es lo que Jensky llama cultura de la convergencia. La narración, narración transmediática atraviesa numerosos tipos de canales mediáticos de forma estructurada e integrada dentro de cada plataforma, haciendo de esta manera una contribución valiosa y específica a una experiencia total. Es el caso de Matrix, Lost Harry Potter Tres son los conceptos que implica esta convergencia. Convergencia mediática. El contenido circula en distintas plataformas, audiencias multiplataformas, ya no sirven las categorías de televidente, radioescucha, internauta, etc. Los usuarios son los que vinculan los consumos. Se piensa al usuario desde todos los puntos de vista. Están amoldados a encontrar todo en todos lados. Cultura participativa. Se refuerza el concepto de prosumidor, productor-consumidor. El consumo está abocado a la producción. Consumir es comentar, opinar, participar. Inteligencia colectiva. Todos aportan su parte creando contenidos nuevos. Jenki se pregunta entonces, ¿dónde se produce la convergencia? La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales que además de consumidores, son productores de contenido. El paradigma de apertura que planteamos tiene algunos componentes que lo caracterizan. Apropiación social de la tecnología, espacio en la red que permite el conocimiento socialmente distribuido, una lógica diferente para la generación y la distribución de la información, la redefinición de las licencias de autor. Porque, como nos dice Pierre Levy a través de nuestra interacción con objetos desarrollamos habilidades. A través de nuestra conexión con signos e información, adquirimos conocimiento. A través de nuestra relación con los demás, mediados por procesos de iniciación y transmisión, le damos vida al conocimiento. Muchas gracias.